Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar videos eliminados por accidente o por cualquier razón de su WhatsApp. Aquí tenemos los archivos multimedia con el contacto Andrés Vallejo, aquí podemos visualizar tanto las fotografías como los videos, de hecho aquí tengo un video que les quiero mostrar. bueno esto es un pequeño ejemplo vamos a pausar el video, ok es más o menos para que tenga una idea de cómo funciona y ahora vamos a darle los puntos suspensivos y aquí le damos a la opción que dice eliminar porque vamos a eliminar este video. como se pueden dar cuenta nos sale una advertencia le vamos a dar a eliminar para mí porque el video lo hemos enviado ok y se elimina para nuestra eh, información entonces pues obviamente nosotros ya perdimos el video, ok, en la conversación de Andrés Vallejo Pero les voy a enseñar un método para que lo puedan recuperar sin ningún problema De una manera súper fácil y súper sencilla y aplica para cualquier video que ustedes tengan de WhatsApp Ya sea que hayan enviado o que ustedes hayan recibido Así que sin más, comenten. Bueno, chicos, para poder recuperar los videos borrados o eliminados de WhatsApp, de nuestro teléfono Android, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare All Data for Android, el cual estará en la descripción del video. Luego de descargarlo, de instalarlo, de obtener una licencia, vamos a ejecutar este software como administrador. Una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa de Tynosher Data for Android, aquí vamos a tener cinco opciones. Podemos recuperar información de la red social WeChat, podemos recuperar información de WhatsApp Business, podemos recuperar información de nuestra cuenta de Google Drive. Esto está bastante interesante. Podemos recuperar también información que se encuentra perdida en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo Android, que también está interesante. Pero la opción que nos interesa es esta. La que indica recuperar datos de WhatsApp. Seleccionamos esa opción. Obviamente conectamos el dispositivo a la computadora mediante el cable USB. Y ya luego le damos clic al botón que dice Iniciar en este punto nosotros ya tenemos que tener ejecutada la aplicación de whatsapp para que no tengamos ningún inconveniente cuando hayamos ejecutado la aplicación de whatsapp y hayamos iniciado sesión porque obviamente nuestra cuenta ya debe estar activa dentro de la aplicación le damos clic a la opción que hice e iniciado sesión continuar para que continúe con el proceso y ojo no solamente vídeo sino que en el apartado izquierdo como se pueden dar cuenta también nos recupera otros elementos como son mensajes fondos gif animados etcétera etcétera etcétera entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice tengan en cuenta de que este proceso puede tardar según la velocidad de nuestra computadora y de los puertos usb y de los cables que estemos utilizando y bueno chicos luego de finalizar el análisis en este caso en el lado izquierdo TinoShare un Data for Android nos muestra los elementos que podemos recuperar por ejemplo mensajes, por ejemplo fondos, GIF animados, audios, documentos, imágenes, fotos de perfil stickers e incluso nota de voz pero nosotros nos interesa la sección de videos, que es la que nosotros tenemos que seleccionar aquí nos van a salir todos los videos que en alguna oportunidad tuvimos en Whatsapp, entonces eso está bastante importante ya sería cuestión de organizar por fecha o por tamaño estos videos para localizar el video que nosotros deseamos recuperar por ejemplo en este caso vamos a recuperar este video ok, que ya lo localizamos según la fecha en la que nosotros pues lo enviamos eh, y bueno más o menos el peso ¿ok? También podemos tener una idea Y ya luego de seleccionar los videos que ustedes deseen recuperar Pueden seleccionar uno, todos o varios Le dan clic a la opción que dice recuperar ¿ok? Luego le damos clic a una ruta de acceso como por ejemplo el escritorio Y luego le damos clic a la opción que dice aceptar Para que en este caso inicie la recuperación Aquí como se pueden dar cuenta ya la recuperación ha sido exitosa, entonces ya le damos clic en aceptar, ya podemos cerrar el programa, podemos salirnos de acá y se nos crea una carpeta en la ruta seleccionada, entonces podemos abrir esa carpeta, en esa carpeta vamos a tener la fecha en la que hicimos la restauración de la información, de la copia de seguridad, y vamos a tener los elementos que en este caso son videos de Whatsapp ¿okay? Y aquí vamos a tener el video de Whatsapp que hemos logrado recuperar Entonces ya sería cuestión de abrir este video con cualquier reproductor Como por ejemplo Windows Media Player Y bueno, como pueden observar, es el mismo video que anteriormente habíamos eliminado, lo hemos logrado recuperar de una manera súper fácil y súper sencilla, gracias a nuestro software llamado TinoShare All Data for Android, el cual estará en la descripción del video. De todas maneras, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con su like, su me gusta, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, conocido como TinoShare Spanish, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.